Bueno, lo que me habían pedido, una cámara de seguridad que fuera barata, que fuera buena y que cumpliera la función, ¿no? Buscando, buscando, encontré la Tapo, que es de TP-Link, que es una marca conocida de router y demás. Yo tengo varios router, ¿vale? Y tengo repetidores, porque les digo por si están viendo, tengo uno aquí, tengo el otro aquí, tengo otro en el comedor y bueno. Eh, Vamos a ver un poquito qué es lo que, lo que es esta cámara. Eh, ronda los 25 euros, que me parece que es fantástico por la calidad que tiene. Y tiene todo lo que dice aquí, ¿vale? Que era, eh, podés ver en 1080, una high definition, es verdad, se ve perfecto. Después se los voy a mostrar. Eh, hace un horizontal de 360 grados, que es brutal. Tiene modo privacidad. Tiene visión nocturna, tiene audio de ida y vuelta. Ustedes pueden hablar a través de la aplicación con la gente que está en la cámara, en el lugar, en el entorno donde la han instalado. Trae un, unos adaptadores para poder ponerla en el techo, lo que me parece fantástico. Lo que tienen que tener en cuenta es que es muy largo el cable, vale, son varios metros son cerca de 3 metros de cable, pero tienen que tener en cuenta que tiene que estar siempre conectada la electricidad, ¿no? Tiene un modo fácil de, de setup, como dice acá. Le pueden poner hasta 128 GB de, de micro SD, lo que está bueno para grabar. Si en algún momento quieren grabar algo que está sucediendo. Acá no se hagan los vivos, esos que traen a las minas a la casa y, y viven solos y hacen videos con las... Con la, con, con la gente que traen a la casa, ¿vale? Pues después pueden tener un problemita, ¿ven? Aquí les dice cómo la pueden instalar en el techo, la posición correcta de instalarla, y la verdad que está bárbara. Vamos a echarle un ojo. Esta es la camarita, ¿vale? Se puede poner, ya les digo, con el adaptador, ¿ven? Que tiene como dos marcas, hace un giro, clac, y se engancha, y queda, queda instalada en el techo, lo cual me parece fantástico. Eh, la he probado el audio, he probado la visión nocturna, he probado el movimiento, lo van a ver desde la aplicación con una captura de pantalla que hice de mi teléfono, es fantástico. La gran pregunta que hacen, ¿se puede compartir desde varios teléfonos, podemos ver la misma cámara? Esto uno, tengan en cuenta que si son empresa para poner cámaras tienen que pedir autorización y si algún cliente o empleado les hace una denuncia porque hay una cámara, más cuando es de domo y de movimiento, hay diferente legislación en España para lo que es una cámara normal fija y lo que es una cámara que o te sigue o puede tener un movimiento y seguir al individuo, ¿vale? Eso uno. Después, sí que se puede ver desde varios teléfonos, pero la potestad la va a tener uno. O sea, cuando hacen la instalación, cuando hacen el protocolo de, de setup, una persona va a poder tener el movimiento, el audio, hablar, etc. Y hace, tener control de movimiento el otro o los otros. Esta es una cámara más de ámbito familiar, aunque ya les digo que va perfecta en un local, porque es potente, va, no tiene cortes y tiene un montón de funciones. Eh, y la visión nocturna que es fantástica, se ve como si fuera de día. Eh, las demás personas que tengan la, la aplicación descargada Lo que van a poder hacer es ver ¿Vale? En tiempo, en vivo Lo que está pasando Pero no van a tener ese control absoluto de la cámara El control lo va a tener un individuo solo Está bien, está mal, va, va, va Bueno, es para no estar peleando Que uno esté mirando y le está girando a la izquierda Otro está mirando, le está girando a la derecha Y vuelven loco el sistema entonces, uno tiene todo el control absoluto, vean quién es que quieren que tenga tengan control absoluto, y otro, o los demás, esto es para, ya les digo, calculado para un ámbito familiar, que los familiares, los padres, por ejemplo, o quien sea, tengan el, el entrar a la cámara. Eh, que no va a tener problema, esto no es que te van a hackear y alguien te va a estar mirando la cámara y no sé qué, las historias estúpidas de siempre, como decía la abuela, cuidado con lo que te, te ponen droga en los caramelos, ¿quién va a gastar droga con lo que vale en, en poner en los caramelos? O sea, esto es lo mismo, nadie te va a estar mirando nada y si no tenés nada que ocultar además no sé qué te pueden estar mirando, no vas a poner una cámara en el baño. Y la vas a poner en tu habitación, la pones o en una entrada, la puedes poner en, en un hall, la puedes poner en el comedor, en un lugar de paso, en un pasillo y va a ir sumamente bien. Es de buena calidad, se ve perfecto, todos estos aparatos han mejorado muchísimo y me parece que a 25 euros es la que rompe el mercado. No hay otra cámara igual, inclusive hay varios modelos de esta marca que están todas buenísimas. Por en caso que esté fuera de... ¿Qué pasa? Se vende tanto. Y a partir de este video... Yo con esto no gano nada. si No tengo enlaces de compra para esta cámara. Lo estoy haciendo porque un par de suscriptores me lo han pedido. Y como para darles algo más que he probado, como siempre... Eh, y me parece que les puede servir a muchísima gente eh, estamos en unos tiempos donde los padres tienen que salir y los niños se quedan solos y con esto pueden interactuar ustedes les dicen eh, José, eh, ¿cómo está? Pum, y el José les contesta en caso de no tener teléfono o hay un niño pequeño que por lo que sea lo tienen que dejar un momento pequeño digo de nueve años, ocho años ¿no? saben que en España está prohibido entonces tienen comunicación por 25 euros con, con, con la casa, ¿no? con quien esté en la casa Me parece fabuloso Y bueno, después cada uno le va a sacar el jugo que necesite sacarle ¿no? Y la cajita nada, trae el cable, trae la cámara Y, y trae el adaptador Un pequeño manual, trae mira los tornillos para ponerlo en el techo Con un pequeño agujerito Trae el adaptador, lo ponen en el techo y después la cámara va enganchada así. Esto se parece mucho a las hélices de los, de los drones de DJI y algún otro que salió después. Ahí se engancha, clic, y ya queda. Y después la cámara, bueno, hace su giro, ¿no? De 360 grados. La verdad que está fantástico. Trae todo lo que necesitan, o sea, no tienen que salir a comprar nada para ningún tipo de instalación. Lo trae todo en la cámara por el precio que les digo. Así que nada. Aquí con una cosa más interesante Aparte de cámaras, de teléfonos, de drones y demás Cámara de vigilancia Tapo eh, Wi-Fi cámara Ponen Home Security Pero se puede usar para cualquier entorno, como les digo de tp Link La verdad que es fantástica Así que nada GoPro Detén vídeo GoPro Detén vídeo GoPro Detén vídeo bueno, me han preguntado si utilizaba algún tipo de... Miren lo que son mis aplicaciones, ¿no? Tengo de todo. La gente normal tiene un poco menos, pero bueno, yo como tengo el tema de... De cámaras, de drones, de gimbal, ¿ven? El joven es del gimbal, este H-Fan es para los drones de marca blanca. Después está Hubsan, está la DJI, están, bueno editores, editores de 360, hasta un montón de cosas, pero entre ellos a lo que voy, que está eh, querían una cámara de seguridad que fuera barata y buena y que estuviera probada, así que he probado una cámara y he conseguido una cámara que me parece que está en un precio para todo el mundo porque van a haber cámaras y están 90 euros, 80 euros, 150 euros y he encontrado esta cámara que para mí es fantástica, tapo. Le dan aquí, esta es la interfaz. Le dan ahí. Gestionar. Por ejemplo, ¿vale? Desde el teléfono lo pueden gestionar perfectamente. A través del de app pueden hacer cantidad de cosas. y bueno, tiene cantidad de cosas, alarma, para detección de movimiento, diferentes configuraciones, compartir para que en otro terminal, porque lo que muchos preguntan es cómo se comparte, y sí que el tema de compartir es un poco más complicado, que la configuración en sí, pero van a la ruedita, y acá pone compartir dispositivo, le dan, y yo por ejemplo comparto con esta persona, que es un invitado, para compartir lo único que tiene que hacer mandar un mail y esa persona que recibe el mail entra y sigue los protocolos que les dice el, el mail y la aplicación y, y entran allí a la cámara y poco más ahora vamos a ver cómo es el qué es lo que trae lo que no trae y, y poco más tiene detección de movimiento, tiene alarma, detección de movimiento. Ya he probado que cuando detecto movimiento, ahora lo quité porque si no cada vez que alguien pasa caminando. Pero en la detección de movimiento te avisa al teléfono. Te sale un cartelito como acá apareció Amazon y no sé qué. Y, y te avisa que se ha detectado movimiento. Si tenés mascotas, eh, claro que te va a estar saltando cada vez que la mascota se mueva. Pero bueno, tiene visión nocturna que es impresionante. Y estamos hablando de una cámara que no supera los 30 euros. Es más, está en muchos sitios a 25, 24,99, 25 euros. Es el precio de la cámara. Muy económica y es fabulosa. O sea, tiene movimiento 360 grados. Se puede poner en el techo, que sería lo mejor de instalación. Yo la puse encima de un mueble para hacer las pruebas, pero la meten encima de un techo y y va súper bien, así que vamos a mirar un poco ahora qué es lo que trae y cómo es la cámara en tamaño y eso para que se hagan una idea, pero esta cámara probada, comprobada y la recomiendo